La Iglesia Católica celebra este jueves, el día de Corpus Christi o Cuerpo de Cristo, una fiesta eucarística de adoración a su presencia, personificada en el pan y el vino. La feligresía dominicana se suma a las festividades que se desarrollarán en todo el mundo con la celebración de misas y procesiones. En esta ciudad de San Francisco de Macorís, iniciaron la procesión hasta el monte de Getsemaní, finalizando con la Eucaristía. El Corpo Cristo justamente es una manifestación que celebramos recordando justamente lo más grande que tenemos en la Iglesia Católica, es que Cristo antes de morir, Él quiso quedarse con nosotros y el jueves santo realmente reunió a los apóstoles, celebró la primera misa, consagró a los apóstoles como los primeros sacerdotes y ese día celebró justamente la primera Eucaristía diciendo a los apóstoles, coman todos de él, beban todo de él, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Él conociendo de nuestra debilidad, él quiso quedarse como remedio hacia nosotros y además el pan que nos alimenta y que salta hasta la vida eterna. Por eso el joven Corpus también es una expresión después que comenzó en Cuando un sacerdote Pedro Prada celebrando sintió, podemos decir, la duda si Cristo estaba en la Eucaristía y al celebrar en la Eucaristía salió sangre y esa experiencia verdaderamente entonces le confirmó a él que Cristo está verdaderamente en la Eucaristía. Para NTN su noticiero regional Jesús Daniel Villalona.